Ana Claudia, ¿te pareció justa la actitud que hizo Ezequiel? No, me pareció pésimo en verdad, no tiene ejemplo para el equipo, no tiene actitud, no, es, no, o sea decir, yo me voy no quiero jugar y listo, dame todo lo que he pagado, no, o sea, ¿qué? ¿Y qué le dirías tú a la Lady, que es tu rival? Que tenga mucho cuidado que yo le voy a ganar, que el equipo rojo es el mejor. ¿Y qué le dirías tú a tu equipo rojo, a qué le alientarías? Que tenga más fuerza, que, que Jefferson va muy bien y a también tiene mucha fuerza. Y, se y que entrene, que tenga más fuerza. Y qué le y última vez, ¿qué le dirías tú a Sekio? lo que hizo esa vez, eh, un mal ejemplo para ustedes que dice, qué le, qué le aconsejarías? Que no se comporte así, parece un bebito. Que se comporte como un, como un niño que es darnos el ejemplo a nosotros, pero creo que van a tomar las decisiones que yo